¿Quién está ahí? Soy yo, Pinar Me han dicho que venga a revisar tus heridas Tranquilo, solamente quiero ver tus ojos Se ven muy lastimados Seguramente por eso es que no puedes ver bien Si no me dejan darte ninguna medicina, creo que pronto perderás la vista Poco podría hacer por ti, lo siento mucho No digas eso, Pinar la verdad, sí, agradezco mucho lo que haces por mí. Parece que se me da John te calma. Sí, me da fuerza. Es el único recuerdo que tengo de mi padre. Aunque esta vez no será suficiente. Muy pronto no podré volver a ver el mundo a través de mis ojos. Vélez y Vas a poder ver el mundo de muchas maneras. No puedes desistir ahora. Yo te ayudaré a salir de aquí, te lo prometo. Te lo aseguro, vamos a salir. miras el mundo a través de mis ojos. No hay gloria más ilustre para el varón en esta vida Que la de luchar por la obra de sus pies y de sus manos. Tal a Ulises le ladró el corazón indignado de tales vilezas. Pero él le increpó golpearlos el pecho y le dijo: Calla ya, corazón. ¿Qué otras cosas más duras sufriste? Ven. Han pasado ya algunos días. Llévale algo de comer al Homero. ¿Homero? Sí. Homero. Así le llaman a quien pierde la visión. Y esa parece ser su condición. Además, un desgraciado no merece que lo llamen por su nombre. Ve ahora mismo. Llegó la hora de ayudarte